Hola, soy Juan David Mejía, consultor internacional, industrial y coach en alto rendimiento. Me dedico a crear equipos de empresarios internacionales que crean prosperidad a través de canales de distribución de productos de punta que permiten envejecer joven y a la vez traer mucho bienestar a la vida de las personas. En los pasados 20 años, nuestro equipo le ha ayudado a miles de individuos en todo el mundo a crear ingresos entre 1.000 y 25.000 dólares mensuales proporcionales al trabajo puesto en el proyecto y así a su vez lograr metas propias como pagar todas sus deudas, costear la educación de sus hijos, tener una vida mucho más tranquila en libertad financiera, ser reconocidos por el trabajo muy bien hecho y permitir el desarrollo de miles de personas alrededor del mundo. ¿Estás listo para explorar cómo traer estos beneficios a tu vida a través de este nuevo proyecto de nuestro equipo de Creadores de Oportunidades? Si es así, mira con mucha atención el resto de este video. La compañía para la cual creamos canales de distribución se llama Jeunesse, Juventud en francés. Fue fundada en los Estados Unidos en 2009 por Randy Ray y Wendy Lewis, mis amigos, multimillonarios y dueños de varias compañías muy exitosas. Desde su fundación, la compañía ha crecido 100% anual todos los años. Y al escoger con precisión su mensaje al mercado de ser la compañía número uno, en productos anti envejecimiento su éxito ha sido rotundo nuestros productos llegan a 85 mercados en 20 de los cuales la compañía ya tiene oficinas los productos en la compañía son una de las grandes fortalezas productos de punta extraordinarios que contribuyen a que creemos un gran mercado alrededor del mundo estamos hablando para empezar de la línea pionera en la compañía la línea Lumines, una línea en la cual un investigador médico de california encontró que podía aislar los factores de crecimiento que son los comunicadores químicos de las células madre para permitir un tipo de efecto extraordinario en la reparación de líneas de expresión arrugas comedones espinillas y quemaduras acné y una cantidad de deformaciones de la piel la línea número 2 reserve permite activar el gen de la eterna juventud fue originada en investigación médica de harvard y ha permitido que personas alrededor del mundo al consumirla puedan hacer temas tan extraordinarios como reversar síntomas avanzados de la vejez y esto incluye temas tan importantes como diabetes tipo 2 y alzheimer número 3 tenemos el Finity, un producto derivado de un extracto de una raíz china que por investigación a la cual se le otorgó el premio nobel se encontró que era el único compuesto existente en el planeta tierra capaz de alargar los telómeros o terminaciones de los cromosomas este es el indicador número uno del envejecimiento. Al alargar los telómeros, efectivamente lo que estamos haciendo es reversando el envejecimiento celular. Única sustancia en el mundo capaz de hacer esto. Número cuatro tenemos el AMPM. El resultado de muchos años de investigación del director de la Academia de Medicina Antienvejecimiento de los Estados Unidos, el doctor Vincent Yampapa. Este investigador se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el conjunto de nutrientes que un ser humano debería incorporar en su cuerpo para obtener el beneficio de todas las investigaciones avanzadas en relación al antienvejecimiento? Y obtuvo como resultado 150 nutrientes que son parte de estas dos, de estas dos formulaciones. Una de ellas ayuda a tener enfoque y energía durante el día y la otra ayuda a tener un sueño sumamente profundo y reparador en la noche. Número 5. Tenemos el producto llamado Vidasel, que es extractos de harina de arroz cultivado en el valle de Siam de Tailandia, que como resultado de su riqueza en nutrientes permite el tratamiento del sistema cardiovascular para reducir significativamente niveles de colesterol malo y de triglicéridos y la elevación del colesterol bueno. Además, se ha asociado a múltiples beneficios que puedes investigar en otras fuentes extraordinarias. Número 6 tenemos el producto llamado Propectin. Propectin es un extracto de manzanas de polonia que son las únicas que tienen la concentración de pectina necesaria para poder hacer en el cuerpo un proceso llamado quelación que es capaz de sacar metales pesados, en particular metales radioactivos, de todo el sistema y permitir que el cuerpo se desempeñe en máxima potencia a raíz de su nuevo estado de desintoxicación. Como ves, productos extraordinarios para una nueva generación. Cómo creas un canal de distribución para que te paguen comisiones en este proyecto es bien simple todo se basa en la replicación de una estructura básica que llamamos el triangulito donde tú en las dos organizaciones que estás viendo acá pones una persona a tu izquierda y una persona a tu derecha en ese momento has formado la base del éxito en este negocio porque de ahí en adelante tu éxito estriba en replicar esa estructura tú mismo y ayudarle a los demás a que la repliquen vas a pasar de ser ejecutivo tú mismo a ser jade cuando has creado entre tus dos organizaciones cuatro triangulitos, cuando llegas a perla has creado ocho triangulitos, cuando llegas a zafiro que es la máxima distinción por creación de estructura has creado doce triangulitos en total. La facturación total del del negocio se mide en puntos. Los puntos suben por tu izquierda y por tu derecha y en ese momento te van a dar lo que se llama un ciclo. Cuando acumulas 600 puntos por tu izquierda y 300 por tu derecha, en ese momento te pagan 35 dólares. Eso es el primer nivel de bonificación que tienes real por el funcionamiento del canal. ¿Cuántos ciclos puedes hacer? Esencialmente máximo 750 ciclos a la semana, que equivalen a 26.250 dólares por semana. Imagínate esto. Y hay gente en el proyecto que ya está generando esa cantidad de dinero solo por ciclos. Luego te van a pagar por la cantidad de ciclos que genera la gente que tú invitaste y los que ellos invitaron y los que ellos invitaron hasta siete niveles de profundidad. Y eso es bastante interesante porque eso te da una motivación muy grande por hacer que ese que está allá abajo, muy abajo, que recién acaba de empezar, tenga un éxito rotundo en el proyecto y genere muchísimos ciclos para tu ver esa comisión funcionar para ti. En otras palabras, se construye un gana-gana natural donde la facturación completa del canal te va a beneficiar y va a beneficiar a otros. ¿Cómo se crea un canal de distribución exitoso en este proyecto? Esencialmente, todo radica en la replicación exitosa de una estructura básica llamada Ejecutivo. Como puedes ver, un Ejecutivo es aquel que ha comprado su paquete de distribuidor que va entre 250 y 1.800 dólares siendo 1800 dólares el que más ventajas le trae a la persona nueva y luego buscando que en su organización izquierda y en su organización derecha exista una persona que también haya comprado su paquete al tú replicar esta estructura pasas al siguiente nivel que es jade que es aquel que tiene cuatro triangulitos distribuidos entre sus dos organizaciones perla que es aquel que tiene ocho triangulitos distribuidos y zafiro que es aquel que tiene doce triangulitos con esto culmina la fase de creación de estructura en la organización o fase ejecutiva. A partir de este momento, te empiezan a pagar y a dar reconocimientos y recompensas por poner esa estructura a trabajar y crear volumen de facturación y replicar la estructura de Zafiro y más adelante otra más avanzada. La primera estructura en la cual te están ya pagando por poner a funcionar el sistema se llama Zafiro Elite. El Zafiro Elite es muy simple, es... Que siendo tu Zafiro, empieces a crear esta estructura de ciclos de 35 dólares al mes, 100 veces dentro de un mes calendario. Solo con eso te dan un reconocimiento de Zafiro Elite. La estructura de rubí ¿qué significa? Que tienes dos Zafiros en tu organización y has ciclado un total de 200 veces al mes. O sea, 7 mil dólares de ingresos. mínimo. La estructura llamada Esmeralda significa que tienes cuatro zafiros en tu organización y ha ciclado 500 veces en un mes. Para la estructura de diamante tienes seis zafiros y ha ciclado mil veces en un mes. O sea, el nivel mínimo de ingreso de un diamante ya estamos hablando que es 35 mil dólares mensuales. Por todos los otros recompensas de las cuales hemos hablado, un diamante en nuestra organización mínimo genera 100 mil dólares mensuales de ingresos. Los niveles superiores ya se basan en la creación y la, la replicación de la estructura llamada diamante. Como ves acá, un doble diamante es aquel que tiene dos diamantes en su organización. Un triple diamante es aquel que tiene cuatro diamantes en su organización. Un diamante presidencial es aquel que tiene seis diamantes en su organización. Un diamante imperial tiene ocho diamantes en su organización. Ahora ves, desde triple diamante hasta diamante corona, te van a pagar bonificaciones en efectivo por cruzar esas puertas y son bonificaciones sumamente jugosas. 100 mil dólares para triple diamante, 250 mil dólares para diamante presidencial, 500 mil dólares para diamante imperial y un millón de dólares para diamante corona. ¿Qué tal? Dime si no tenemos uno de los planes más lucrativos y atractivos del mundo. Y ahora vamos a hablarte de una de las ventajas competitivas más extraordinarias que tenemos, nuestro equipo de apoyo. El equipo de apoyo se compone de la persona que te invitó, el que lo invitó a él, el que lo invitó a él y así sucesivamente hacia arriba. Nuestro equipo comparte lo que nosotros llamamos un código de honor. El código de honor es el conjunto de valores y principios que hace un contrato colectivo que respetamos y hacemos respetar. Este código de honor se constituye en una ventaja competitiva enorme para ti porque te da una de las bases más sólidas para justificar y hacer crecer tu organización. En este momento te voy a describir qué es el código de honor. Está compuesto de siete valores principales. El primero es honestidad. Nos apegamos a la verdad y a los hechos. Número dos, estamos hablando de respeto. Estamos hablando de que todo ser humano tiene una dignidad intrínseca que debe ser validada. Número tres estamos hablando de transparencia, la disposición de nuestra organización a mostrar sus hechos internos sin ningún problema. Número 4 estamos hablando de servicio, la satisfacción de las necesidades legítimas de nuestros clientes, de nuestros distribuidores y del medio en general. Número cinco, estamos hablando de trabajo, es la acción contundente que produce resultados, es ser congruente entre nuestros valores y nuestros hechos. Número 6 estamos hablando de diversión, Creemos en el humor y en el juego como potenciadores del aprendizaje y del logro. Y finalmente, el valor número 7 que los encausa a todos, los abarca a todos, es excelencia, donde hablamos de apego al código de valores que se llama integridad y efectividad, el logro de los resultados, la mejora continua en la consecución de esos resultados. Como ves, un equipo completo, orientado al servicio, orientado a hacer que el nuevo genere la mayor cantidad de dinero posible y a poner la acción contundente dentro de una estrategia sumamente efectiva, hace una gran diferencia en la consecución de tus resultados. Y ahora entramos al último elemento, el elemento número 5 de este pentágono del éxito dentro de cualquier organización multinivel. Estoy hablando del sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento nuestro compuesto de videos, sitio web de entrenamiento compuesto de eventos presenciales, compuesto de ciertos elementos que van a garantizar que no importa dónde estés localizado, tú puedas crear organizaciones en cualquier otro lugar del planeta donde se hable español y más adelante otros idiomas y garantizar que todas las personas puedan aprender desde las habilidades y competencias básicas, para crear una gran organización, hasta habilidades mucho más avanzadas de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación y habilidades en general que conducen a tu éxito. Como conclusión, quiero que me acompañes en la siguiente reflexión. Acabas de ver cuál es la compañía, cuál es el portafolio de productos, cuál es el plan de compensación, quiénes son parte del equipo de apoyo y cuál es nuestro sistema de entrenamiento. Ahora, la pregunta fundamental que debes hacerte en este momento es ¿Es este el vehículo que te va a llevar a ti a la consecución de tus metas propias? Sea pagar tus deudas, sea pagar la educación de tus hijos, sea viajar, sea contribuir al crecimiento de miles de personas, sea dejar un legado, sea ser reconocido por un trabajo bien hecho o cualquier otra opción de vida que hayas elegido. ¿Es este tu vehículo? Si es así, ponte de inmediato en contacto con la persona que te invitó para que establezcas un plan de acción muy bien estructurado de acuerdo a todos los parámetros que hemos hablado y puedan conducirte finalmente a lo que nos interesa, tu éxito.